14 horas 25 minutos, estás en la tarde de la radio, estás de mujer a mujer. Vamos a hablar en esta oportunidad de mujeres verso mujeres. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Vas a hablar conmigo, con ella, Con, to... con, todos, con todas, con sea, las que participen. Claro. Bien, bien. Le decimos a todas que si quieren participar pueden llamar al 11 56 20 32 92. Y el tema de hoy es mujeres versus mujeres. Toma. Yo, por ejemplo, la primera pregunta que me gustaría hacerle es a Kutu. Durante tu larga carrera, Kutu, ¿qué te, ¿qué te sirvió más? ¿Trabajar con mujeres o con hombres? ¿Con qué te sentiste más cómoda? Bueno. Es una pregunta difícil de contestar, pero yo te puedo contestar por ahora con otra pregunta. Por supuesto. ¿Por qué el título versus? Eso no, ¿qué quiere decir mujeres? Porque la palabra versus es contra, ¿no? Creo yo. Claro. Sería sí. mujeres contra mujeres. ¿Por qué se te ocurrió eso? A ver, se me ocurrió, basándome en lo que pasa en la vida cotidiana, viste que normalmente hoy, por hoy siempre estamos escuchando, eh, la problemática que tenemos de género con respecto a los hombres. ¿sí? Ahora siempre escuchamos hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Las mujeres son maltratadoras? Las mujeres contra las mujeres hablo, ¿no? Buah. Yo a diario vivo, escucho... Y ciento millones y millones de maltratos de mujeres hacia las mujeres. Ah, bueno, bueno. No. Yo en mi profesión he trabajado con muchas mujeres. Porque generalmente siempre en mi estudio hay algún arquitecto, ¿sí? Y, y hay muchas mujeres arquitectas que son... He trabajado muy bien. No, no puedo decir si mejor o peor. Lo que sí... Hay que cuidarse un poquito. A un hombre podés, a ver, decirle, esto está mal, esto no me gusta, eh, no estás cumpliendo. Por ejemplo, a una mujer cuidate un poquito. Es, es como, a lo Tienes mejor es se lo decía, A lo mejor es claro. sensibilidad. O qué? a lo mejor. Eh, yo creo que somos como muy territoriales. Lo nuestro. Yo te pregunto, anda a decirle a una mujer. Que el hijito es un mal educado, ejemplo. Uh, te mata. Te mata. Eh, eso también viene con un tema cultural, porque eh, no sé si te acordás. Sí. Eh, ¿Te acordás de la frase cuando eh, la italiana te diría eh, vos le decís esta pregunta ahora lo mato y te mata vos te primero manzo. y después ajá, ajá. y el, la judía es como que de ninguna manera su bebé de a ninguna mí, manera a mí me da mucha risa porque me ha pasado eso de que vos eh, le, le hagas un comentario de algo muy muy de, la, de tu amiga un hijo un marido y se pone full mal a los 10 minutos, ella misma te decía, mi hijo está insoportable. <risa> <risa> y cuando claro, vos sí, lo dijiste, era, era una crítica terrorífica. Ah, como, sí, te cuento, le va mal en el colegio, se porta mal. <risa> ay, ay, yo pienso que será el mismo hijo, ¿no? Claro. Exacto. Ahora la pregunta es, hacemos crítica constructiva o destructiva para la otra mujer, porque siempre parece como que las mujeres siempre están, uy, me está criticando lo está haciendo con maldad y por ahí no, por ahí le estás dando una crítica de decir, a Yo ver que si una dice algo que ve así de un hijo o lo que sea tratás de construir, o sea que son cosas que para formarlo no para para destruir o sea, como destructiva la crítica sino que, ¿viste? fíjate ¿no? Okay. Pero... Sí, no, no, yo, no siempre, siempre es así. ¿eh? Yo pienso que en general la peor, eh, la peor crítica es de una mujer a otra mujer. cuando es, Son más crueles las mujeres claro. en el momento de, de ah, criticar. ¿sí que ¡Qué gorda que está! ¿Cómo engordó <risa> esa cosa? Así? ¿qué le pasó? <risa> ah, Pero yo claro, voy ya... a Big Data ahora, chicas. Estoy, estoy a Muy dieta, bien. Big Data. Y, y ahora seguimos todos. <risa> <risa> Hay un dos por 1. <risa> No, lo que iba era, eh, un poco lo que dice Cari. siempre por qué, ¿Por qué él, eh, qué gorda que está, o qué, a ver, no pasa solamente por el gorda o flaco, no. pasa por si sos linda también. Claro. Sos linda y de qué se la da esta linda, pero siempre te, o sea, vivo escuchando esas frases que son para mí caóticas. No. Y digo, ¿por qué? No te pasa por linga, linda, cari bueno, Linda, elegante. Pero mira ves hoy lo presentó. ¿Cómo? Viste. Claro. Linda, elegante, glamour. Pero a ver, ahí sí. está. Eh, no sé si lo decía Kutu. Eh, está la personalidad de cada una. O sea, depende de cómo te sientas vos. O sea, por ahí para mí lo que es básicamente lindo, para otra no. ¿Entendés? O a veces nos ponemos a discutir con mi hijo y me dice mira qué linda mujer, y para mí no es una linda mujer, pero él, sin embargo, lo ve con sus ojos y está perfecto que sea así. ¿Entendés? No es discutible no. para mí, no sé. Pero ¿por qué esa competencia continua entre la mujer? Sí, yo pasa pues es que creo que entre nosotras mismas somos como muy celosas. Claro. Muy celosas. Eh, Mira, un caso típico que a mí me ha pasado varias veces de tener una amiga muy íntima, muy linda, y que llega la amiga, yo le llamo golondrina, esa amiga en discordia que viene a meter púa entre las dos. Exacto. Entonces, entonces termina, o sea, con el objetivo único de separarte. Porque sí. Ahí ves qué tan fuerte es la amistad que esa? No, es como que no se soporta, no lo soportan, ¿no? Eso yo le digo amigas golondrinas. Vienen unos, un rato, joden y se van. Pero hay muchas, eh, lástima que hay muchas. y no quizás se paran una amistad de muchos años. Eh, eso es lo, lo triste. Pero bueno, ahí está en la personalidad de cada persona. Pero esto de que vos decís, hay muchísimas hay personas londrinas. No es cierto. Eh. Bueno, está y el ni te cuento ves? si a dos les gusta el mismo hombre ah, ah, bueno. no, no, no, no <ríe> Eso no. es insoportable Otro tema, otro tema Un temazo claro. te mató. temazo. <ríe> no, no, no. Pero bueno, ahí está, ahí volvemos a lo mismo, la competencia entre mujer y mujer eh, Ah, eso vos lo habías anotado Claro Ante, ante una infidelidad bueno, bueno porque, eh, claro, ante una infidelidad. ¿Cómo, ¿Cómo es eso ante una infidelidad? Ante una infidelidad, siempre, ¿quién tiene la mujer? Cuando vos descubrís a tu marido, ¿quién te.? ¡Y, es la perra que vino a, des a deshacer mi hogar! ¿O no? Siempre le están echando la culpa a la mujer. De entrada. De entrada. Pero, claro, es... pero la otra no tiene compromiso pero... con el hombre o Pero con la perdón, otra mujer. o sea, eh, claro, es la pareja la y uno nosotros, que, claro. que está haciendo. infiel sí, a ella pero misma. pero no es la otra. Pero la otra no. O a ver, o sí, pero en dado caso, dentro de la pareja, ¿quién es el culpable, El hombre. Totalmente. No la pero, mujer. Esto que, que decís depende también del grado. También, ¿no? Echarle la culpa a la mujer. Es fácil. Depende el grado de amistad que tengas. ¿Quién te lo viene a, a decir, ¿no? Si yo de repente, mi amiga, mi amiga de toda la vida, mi amiga de, del camino, me viene a decir que mi marido me es infiel. ¿Qué momento es? ¿eh? Yo lo creo, mi amiga, porque además conozco las bases de mi amiga. Lo mismo que nosotras, mis amigas que están ahora en Buenos Aires. Siempre decíamos: la palabra de nosotras vale porque ¿Y vos sabemos. ¿Tú le a una amiga si ves que. Depende. La de ahí, ahí ya te digo eh, que evaluaría. ¿eh? Acércate, por, Cari. Porque decís: ¿qué gana? O sea, no, depende. Por depende. eso, es como que es un momento: ¿qué haces? viste ¿Qué decís? Si vos ves que es la engaña, la desmerece, claro, la tortura, bueno. sí, ya está, se lo digo. Pero si ves que eh, la verdad nada justifica una infidelidad, porque para mí el día que, que se es infiel es porque algo está fallando en la pareja, si no, no, no, no, se es infiel. Pero si vos, es un problema íntimo de la pareja, no tengo la necesidad de decirle, mira, lo vi en un bar con otro. ¿Para qué? Que no por eso, sé. ¿qué ¿viste? ganas? Viste. Quizás era que quería el... ser el gracioso, nada más, ¿viste? Eh, ahí dudaría, pero algo serio, ya saber, por lo menos que ella lo sepa y que después elija. Pero tiene que ser algo grosso. No. no generalmente no. siempre le elegís creerle al hombre. Yo lo digo ah, porque. Papá, no, esa me, pregunta. Voy a, me voy a destapar, claro. A mí me pasó. A mí vino una amiga, cuando todavía estaba en pareja, el padre de mis hijos. Toma, se lo dije. No. Y lo mandó al frente. <risa> <risa> ¿Qué, Autorreferencia. ¿Qué bueno en momento? Que claro, nos claro, que empieza a correr. No? <risa> no. no, bueno, vino Autorreferencia. una amiga. <risa> <risa> vino una amiga y, y te estoy hablando hace muchos años. Y me contó. Me dijo, lo vi a tu marido en Buenos Aires. Nunca le creí. Nunca le creí. Yo preferí creerle en ese momento a mi marido. ¿Pero vos se lo planteaste a tu marido? Se lo planteé, claro, y me dijo no. No, no acorda, ¿cómo pensaste acorda, eso? ¿Cómo vas a pensar? Y yo le creí. Después de no muchos años, crearle. después de muchos años separada y todo, me enteré que fue verdad. Pero ah, en ese momento yo le creí. Por eso también digo, ¿a quién le creemos? Siempre le creemos al hombre y, y no ponemos tu marido. Yo nunca, Por eso, por eso yo se lo diría, como dijo Karina, solamente a una amiga que ella me valorara como amiga y que me creyera. Yo no se lo diría a una cualquiera porque sé que la molestaría, le dolería y, y que no, a ver, ¿Y que que no ten... que ya sabe también. o que lo sepa o no, porque no, no le aporto nada, no como... le aporto nada. A una amiga le puedo aportar porque me pedía un consejo, lo hablaríamos y a lo mejor puedo ser positiva en esa en ese posible arreglo o como se llame. A una amiga, que no a una persona que no soy muy amiga, no se lo diría. No se lo diría porque, vuelvo a decir, la molestaría, la amargaría y no le aportaría nada. Es que mira en el caso de ella, por ahí ella dice que le creyó al marido y no a la amiga y quizás vos hasta le tomaste un poquito de, de así, Uy, sí. o no. Se no, rompió no, la amistad. Ese... Quizás no se rompió, pero hay algo que... Sí, que... con los años sí, pero no por eso claro Pero, pero no, en ese momento dije, cambió, no, no, no, no tiene sentido lo que está diciendo, o sea, está hablando, o sea, le pareció, le pareció, no es así. Qué desubicada. No. Claro, no, porque yo no soy de, por ahí, de, de, de, de hablar así de, de, de, del otro, pero pero sí dije, no, se equivocó y vio cualquier cosa. Claro. No, por ahí estaban en un tema de discusión, de... yo me acuerdo que me venía y me decía, pero cali estaban de la mano. No, pero él. Le estaba ¿sí? ayudando porque las claro, son en Buenos claro, Aires, no, viste no. cómo son. <risa> y él de, es tan caballero. Exacto, ahí es claro, donde claro. voy a entender. Siempre claro. estamos justificando al hombre en vez de. Por ahí, en este caso, como decía Cari, una amiga que te está contando algo, no importa, pero siempre justificamos al hombre en vez de creerle a la mujer o apoyar en este caso. Vino, me fue infiel. Ok. Desgraciado, sos vos. <risa> no, la mujer que yo he hablado. Que... ¿Para qué te fuiste con, con esa mujer? Mm. Lo que siempre veo es que no podemos hablar si no nos metemos a los hombres. Sí, Estos benditos divinos hombres. porque son Porque vamos a hablar. Benditos divinos hombres. Mujeres contra mujeres, pero, pero indefectiblemente viene un chabón <risa> nos llevando claro, la cabeza. Claro, perdón, sí. perdón, Custona. Acabas de decir, viene un chabón, no sé qué. Ay, qué el imagen. gesto se vio. <risa> se perdón, te vio. ¿Qué perdón. ¿Qué se te vino a la cabeza, Cutú? <risa> ¡Chabón! ¡Chabón! Bueno, Esa es, es, esto es mujeres versus mujeres, ¿no? A veces las mujeres por un chabón o por un hombre, ¿cómo se enfrentan, ah, no? Claro. Una con otra, eh, con justificación, sin justificación, pero siempre hay un tercero en ese enfrentamiento o esto que decías de la profesión, ¿no? El enfrentarse por un espacio, por un crédito. Eso, del eso, eso. Me gustó ¿no? mucho. En general, tiene que haber algún motivo para que nos enfrentemos. Uh -huh. Siempre hay algún motivo. Somos sensibles, o, o hombres, o otras amigas, o, o las o la, eh, la, somos competitivas en la ¿Tata? profesión. Muy competitivas. Este, entonces ahí vienen los enfrentamientos. Y ahí viene otra pregunta. Ah, todas para mí no, Otro para tema para Cari también, porque Cari también Trabaja creo que con muchas mujeres Yo trabajé de chica En una estación de servicio O sea, tenía 17 años A los 18 es casi como que la manejaba Y tenías que ponerle puntos <risa> ¿Viste? A los hombres No eh... tengo duda que la manej manejabas Toda la estación de servicio. <risa> Pusiste a todos en su ¿Sinmería? lugar y a todas ¿Sinmería? Pero con ¿Sinmería? la que sí grité eh, fue con la mujer, o sea, con la administrativa, que era más grande, pero es como que es cierto, pero a mí hay que ponerme el, <ríe> el freno, ¿no? Pero, pero los hombres es como que, eh, tenés que ver cómo lo llevás, después haces lo que querés, con, Claro. pero era la cosa de que sos pendeja, 18 años y me vas a decir a mí cómo hacer las cosas, sí, bueno, listo, <ríe> te, te hago caso. Claro, claro. Eh, ah. Pero está en cómo le pidas y hacen lo que quieren lo que uno quiere, ¿no? Apa. ¿Sí? sí, o no, o por ahí te hacen creer que hacen lo que... No, <risa> después hacen, hacen lo que, que quieren. No, los, Yo creo que sabiéndoles pedir la, las cosas... Eh, bueno, yo creo que es la primera vez que estoy en, como empleada, digamos, ¿no? Pero sabiéndole llevar las cosas, eh, hacen. Y yo te lo pido una vez bien, dos veces bien, a la tercera va una... Un, Tocadita. un, sí, un tocadita, un correctivo un correctivo pero no. tengo y sigo teniendo buena relación este, con la gente, de, o sea, buen recuerdo o sea, buen trato, no es que o sea era jodida, pero mal, porque decía las cosas, o sea, es como que implantaba autoridad, por más que era pendeja, pero pero bien, entonces este, nunca tuve problemas Bueno, bien. ¿Nos amoldamos? No. Ah, lo que quiere un poco el otro, o sea, ¿a qué voy? A ver. Cuando yo era, por ejemplo, chiquita eh, Más chiquita Más chiquita, no. obviamente <risa> No lo digamos No No, sí, no tengo ningún problema con ese tema eh, Cuando era chiquita, ¿qué pasó? Empecé a crecer, a crecer, a crecer Le sacaba cabeza y media A todas <risa> claro. mis compañeras Esto lo cuento, ¿no? Como algo personal ¿Qué pasaba? En ese momento necesitaba yo achicarme entonces, claro, iba siempre así, jorobadita. Siempre parecía como que estaba triste, mal. Pero, ¿cuál era la, la actitud? Achicarme y bajarme para parecerme al resto de las mujeres. Mira. Porque, claro, ellas... Claro, todas derechitas. Yo, mío, un 80, lo mío fue terrible desde chiquita. Siempre, bueno, me todos lados. Esos son complejos. Yo recuerdo también cuando tenía 12 años, que había desarrollado joven, que a mí me daba vergüenza... Eh, sí. el, el busto pechos, y claro. los pechos y me achicaba también claro, viste como claro. que te, te dicen que no. yo me vivía contracturada y el que te habló del viaje viste me decía con orgullo viste pues acá ¿viste? claro tenés, mi mamá me es cierto que se va encorvando viste para eso ah, lo, lo, lo vemos ahora claro. que somos grandes y, que es. Y, es. y llevamos yo también ya llegó sí. un momento imagínense cuando empecé a trabajar en la moda que empecé también desde de, de muy chica ya está, para mí era el mejor elemento de, de mi cuerpo, mi altura era lo claro. más, o sea, lo disfrutaba a morir. Ahí ya era donde Karina ya está, listo, se llevaba el mundo por delante. Mm. Pero durante todo el otro tiempo, trataba de siempre amoldarme a lo que era el otro, porque no quería. ¿Y cómo ¿eh? fue la transición? ¿Qué te hizo? El es, en la adolescencia es muy normal eso. Claro, o sea, sí, claro. y ojo, o sea, yo algo... por ahí lo observaba que por ahí en la adolescencia te pasa eso, pero alguien puede hacer un clic y el que no hace el clic, sí. ¿entendés? O sea, arrastrado durante toda tu vida, el meterte para adentro y hacerte el parecido a lo que quedas después, sí, quedas... <risa> Claro, bueno, ahora me está pasando a mí. Ahora, ¿qué te pasa? Ahora me estoy empezando a achicar, pero. Sí, yo no te veo muy achicadita ahora, la verdad. Te veo splendid. Ella quiere opinar, ¿eh? También. Acá, ah, tenemos... sí, sí. Acá te cuento que mañana. Mañana tenemos vacunación antirrábica en Austin, ¿eh? Así que toda la información. Vino a decir eso, por favor. Ah, déjeme... muy bien, Calúa. Déjenme hablar que vayan todos mis amigos a vacunarse. Mañana antirrábica. Bueno, ¿tenemos más preguntas para este para esta tarde de debate? ¿Una más? Sí, eh, sí. Ah, Así o sea, cerramos. ¿Qué pasa con la mujer en el poder? ¡Apa! Ah. Cuando tenés un cargo más que importante. Ah. Bueno, ¿Te gusta refregar o no te gusta refregar o mantienes una postura? Eh, yo iba a hacer una aclaración por no interrumpirte a vos, Harina. Cuando vos dijiste que lo entendí que de chica o de joven... ¿Tenías una mujer que te daba órdenes? ¿Era así? No. no, no Porque es muy que, distinto. Yo, por ejemplo, nunca tuve eh, este, gente, mujeres, arriba mío. Por eso esta no era... No me tenía que dar la Claro. Vida, pero trabajábamos a la par y... Es, como es que... algo parecido a lo que sí. vos decís vos. Yo siempre estuve dentro de mi rango, arriba. ¿Me entendés? No sí, sé, sí. ahora estoy repensando qué hubiera pasado... Si la de arriba hubiera sido una fulana, no sé. No A mí sé me cuesta el tema de la autoridad sea hombre y sea mujer. O sea, para mí la autoridad eh, te la tenés que ganar. O sea, no por el cargo. O sea, yo te hago frente por más que, viste, cuando te dicen pero no sabes quién es él, sí. Y yo soy así y sé cómo trabajo. O sea, yo estoy muy segura de cómo trabajo. Entonces es como que... El que me vengan a... O sea, yo no te hago caso, por no, más que vos sí, me no, digas... No, sí. Eh, la autoridad, te la, yo, la ¿sí? autoridad te, la, te la ganás para mí, como dice sí. Karina, haciendo bien, no gritando, no, ni mandando. No, ni gritando bien. ni esa cosa de que porque vos sos jefe, pero si te pusieron a dedo, o porque tenés plata y tenés un negocio, te lo pusiste, yo no voy a hacer lo que vos me digas. Y he renunciado, por suerte, siempre pude elegir dónde trabajar, y no estuve bien... Entonces nunca me, nunca me aguanté nada, o sea, acá si yo te digo, me hubo una, una vez me dijeron, este, porque era con lo del tema de la facturación y qué facturas y que no, y yo le había pedido a uno y dice, no, yo le dije que no. Bueno, dice si yo te digo que vos tirás, mil dólares, poner ni me acuerdo cuánto era, tirás mil dólares al inodoro, vos lo haces, porque son míos. No, yo no voy a hacer algo Ni a... sabiendo que está mal. O sea, más allá que me lo viste... No. Ni loca bueno, te lo visto, tiro, ¿sabes? me lo quedo. Claro, pero no viste más esa ahora. cosa de decir... Vos tenés que hacer lo que yo claro. te digo. No, te equivocaste de persona. Y renuncié. O sea, no estuve... En ese mismo... En ese preciso momento renuncié. este, Porque no, no va conmigo. O sea... No, a mí ese tema de la autoridad me cuesta... Sea hombre, sea mujer... Eh, no tiene género. No, no, yo no soy muy distintiva con eso del hombre y mujer, eh, ni lo padezco, ¿eh? O sea, no, no siento esa cosa. ¿no? Pero perdóname, ¿me repetís la pregunta? ¿Cómo era la tuya la, de la autoridad? Claro, mujer. Eh, a ver, la mujer en el poder, ah. como si es más jodida que el hombre. Es sí, más... sí. Sí, para mí se ¿Hace, claro, hace uso y abuso de su poder? Algunas sí, pero conozco muchas que no. Muchas que sí, pero muchas no es que no. Una cuestión de que no. Te parece que sí? El hombre a veces también, hombre hace también hace abuso de su poder. Yo creo que también. Es. Y a veces también. Lo que Yo pasa creo es que, que es madura la mujer. A esta ¿Sí? altura también eh, el hombre viene acostumbrado siempre a tener cargos jerárquicos. Y la mujer, calculó que ahora como está rompiendo ese techito de cristal y está subiendo, creo que que ahí es donde se empodera y dice, bueno, a ver, arraso con todo. Es que y necesita es donde no tener mide. es que necesita tener más fuerza por esto mismo que vos decís, Cari, porque si no la pasan por arriba en un mundo de hombres, vamos a hablar de, de poder, ¿no? Estamos hablando de presidente no, o jefa o gerente de un lugar en un mundo de hombres, rodeada por por hombres, se tiene que imponer de otra manera. Entonces eso ya ahí la predispone a ella ser de una manera diferente para ser respetada, porque pero, está el chiste, Kutu, es el pero chiste que me, se A hace veces atrás. eso es inseguridad, Karina. A veces la gente que está insegura sí. quiere ganarse la autoridad y no puede de otra manera. Es cuando la gente que le toca estar en un puesto así mm. y tiene seguridad en lo que hace, en realidad no se empodera de nada porque... Ella sola se da cuenta que la respetan. No claro. necesita gritar, pero la respetan claro. en función de su trayectoria, de lo que sabe, dicho, de, lo que lo de lo que hace. Para ganar. mí, esas mujeres, como vos decís que hay muchas, son muy inseguras. Esas que necesitan no, gritar, no, que necesitan, acuerdo. a ver, maltratar que, al otro, es en general, porque sí. creen que no hay otra manera de ganar autoridad. Y hay otra manera. También. Es así. Bueno, vamos a una pausa. Cerramos. Si nos querés escribir, mandar un mensajito al 11 56 20 32 92. Acá la radio. Mándanos, contanos. Acordate que vos sos el móvil que está fuera de los estudios y queremos escucharte. Vamos a una pausa, chicas. Vamos. vamos. Ya venimos. Seguimos en la tarde de mujer a mujer y en esta oportunidad vamos a escuchar Piel Morena.